Tenía un sentimiento y lo mataste a sangre fría. Ya la basura lo que por ti sentía. No me valoraste, tú no me cuidaste y ahora. camino, cada cual su destino, ¿Quan? porque así mismo lo quiso el mismo destino. Y te pues, te a reconocer, que fuiste tú la que lo hiciste mal, por eso yo te tuve que soltar vale. cada cual su camino, cada la su destino, ahora no me frene que ¿Lo? hay una cosa. Yo tu camino, Ayuda, yo por aquí, tú y allá, pero no sostuvo fuego, pero ya no queda nada, ah, ahora podemos a tener un sexo, podemos tener mitos que eso no, significa uh -huh. que tú que eso no, significa que Siempre, y ahora más para adelante hay gente y ya yo le puse un freno a esto de este. Ya no más el ya no mames. Ahora, Niña tú tienes que parar. Y, y el testigo tengo a toda esta gente. Vamos ¿sí? allá. Uno, dos, tres, se fue. Ahora soy el camino, yo por aquí tú allá Si sí, yo sí. no sostuvo fuego, ah. pero ya no queda nada Podemos ah. tener un sexo, podemos tener mitos que eso no Significa que tú, que eso no, significa que yo no, no Se dice, vaya, coge, ego, coge, doble M Digo chamaco pa' meterle la mano Tú sabes que vez que nos unimos Tú sabes, nos unimos, no es en vano